Hola, hola, hola. Hola. Qué alegría, qué bueno verte. Me, hola, encanta, hola. me encanta el sol de la ventana que tienes atrás. Sí. <risa> Aquí hola. es de noche. Acá es de día todavía. Bueno, para comenzar el programa el día de hoy. Este, me presento primeramente, eh, Edilia Vargas se conecta desde la ciudad de Tecate para presentar un programa, el primero del año, por eso estoy con mi gorrito de nuevo año. <ríe> el primero del año le tocó a mi querida Alicia Santiago desde Argentina, se conecta Alicia Santiago desde Argentina. Y déjenme decirles que estoy más que honrada de tenerla en el programa Viviendo para Sanar. Alicia, déjame decirte un poquito por qué surge esta locura de mi corazón para compartir a la comunidad. Bueno, surge de, de tantos mensajes que recibo y esta es una manera de compartir por estos medios a la comunidad nuestras experiencias de vida sí sabemos que cada una de nosotros pues tiene su misión y tiene su carrera y los títulos y todo lo que nos hace como seres humanos pues prepararnos pero en este proceso de vida pues la mejor universidad es tu experiencia de vida que es lo que nos vamos a, a enfocar para compartir con la comunidad el día de hoy un tema maravilloso es cómo te visualizas, Alicia, en este 2022. Y antes que me contestes, déjame pre presentarte ante todos, porque, híjole, eres una mujer, eres una mujer de esas mujeres que ponen ejemplo con el hacer, eres una mujer de corazón, eres una productora, eres una empresaria de turismo, eres una sanadora pránica y periodista turística y un programa que, que hizo alicia en el mundo ella es alicia santiago se conecta desde argentina para compartir con nosotros el tema cómo te visualizas en este 2022 y por eso me miran con mi gorrito las personas que me están viendo porque estamos en el primer programa de este año 2022 con toda la energía, con toda la actitud para compartir este tema, Alicia, ¿cómo te visualizas en este 2022? Bienvenida al programa Viviendo para Sanar. Bueno, en principio saludos a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando de diferentes partes del mundo y fundamentalmente agradecerte muchísimo que el primer programa de 2022 eh, me hayas elegido, es hermoso que me hayas elegido porque hace muchos años que nos conocemos y bueno, y en principio es maravilloso eh, tú que estás en las terapias holísticas es maravilloso que me hayas conectado desde ese lugar así que muy muy contenta desde el punto más lejano del planeta como es eh, Buenos Aires de alguna manera estamos cayéndonos por allá por el sur del mundo, eh, mi programa fue Alicia en el Mundo, y durante más de siete años seguidos visité México, todos los, todos los estados, así que fue un placer enorme conectarme con gente de México. Es un placer enorme eh, la sensación que tengo con México, apenas pisé México. ¿Y cómo me visualizo? en el 2022, yendo muchísimas veces a México, y además visitando a mi hija que está viviendo en México en este momento, y que me da un placer enorme, eh, la gente mexicana siempre me dio esos abrazos, esa, ese apachachar que tienen ustedes, que es maravilloso. Así que me da mucha alegría, me visualizo, eh, con proyectos en México. Me encantaría hacer proyectos en México, México con Argentina, como lo hice en su momento con el programa de televisión, lo hice con el programa de radio, de la mano de un gran amigo que ya no está en este plano, que fue el licenciado eh, Servando Sánchez Gómez, eh, del Ministerio de Turismo de, de México, al cual... Eh, abrazo con el alma porque fue él el que me, con su mano eh, y toda su familia me mostró realmente las, las bellezas de México y de ese mundo, de ese mundo de vibración, de ese mundo que de alguna manera me relacioné desde la vibración con México, porque él me, me abrió las puertas de su casa por mi segundo nombre, porque me llamo Carmen, y su abuela se llamaba Carmen, y de repente él sabía que yo tenía algo que ver con su abuela desde la mirada. Y creo que vos y la gente que hace terapias holísticas saben que los que trabajamos con las manos los que trabajamos ayudando a la gente a mirar al mundo desde otro lugar, desde otra vibración, es como que de repente mirándonos sabemos que estamos en otra, en otra eh, terapia, en otra vibración, en otra frecuencia. Y desde ese lugar, eh, ame México y amé la familia del, de mi amigo Servando Sánchez Gómez. Y me mostró ese México que tiene esa relación con la vida y la muerte, que es algo maravillosa, que es, algo, que es un pasaje, y que desde ese lugar vi eh, toda mi vida, porque ahí rescaté a mis ancestros, mi abuela Antonia, que era de sangre guaraní, aborigen, de alguna manera, y, y que me enseñó a, a esto de la sanación con manos, como mi mamá, como mi papá, eh, y que me, me fascinó, o sea, la imposición de manos, el poder ayudar al otro con una caricia, con un abrazo, con una palabra. Entonces... Creo que el periodismo turístico me abrió las puertas de un mundo maravilloso como es México en todo lo que es mágico. Por eso tiene los 27 pueblos mágicos, ¿no? Muy bien. Pues este 20, 2022 está, está marcándonos un cambio a nivel a nivel interior a nivel yo le llamo ser humano realmente ser humano es es como que ha marcado la sensibilidad hacia hacia adentro hacia vernos hacia adentro y sentir al prójimo realmente este 2022 eh, estamos eh, conectados hacia, hacia nuestro ser para poder compartir, para poder disfrutar los momentos agradezco infinitamente el, el coincidir Alicia contigo y compartir toda tu trayectoria, todas tus experiencias obviamente pues media hora en el programa tienes libros para escribir porque tus experiencias de vida son muchas, pero en este tema, pues todas las personas en este inicio de año estamos en el primer programa, este, dándole la bienvenida al 2022, eh, realmente me puse a preguntar a las personas cómo se visualizan en este 2022 y, y, y todas con esa actitud positiva de hacer un cambio en sus vidas. Yo creo que año con año se repite, pero en este año en específico hay como más conciencia, como más conexión a su ser y de entre todas las respuestas pues es verse uno más delgada entre tantas es un equilibrio de tiempos, organización de tiempos para abarcar o hacer más actividades durante el día. Otro, otras respuestas tan sencillas como empezar a tomar agua. Y yo les digo, pues todo el mundo sabe tomar agua, pero se nos olvida. Más sin embargo, si tomamos agua, un vaso de agua cada dos horas, nuestra salud se modifica maravillosamente bien si lo ponemos a 30 días, entonces hacer pequeños cambios que marquen la diferencia en nuestra salud, casi la mayoría dio esas respuestas haciendo conciencia de ahora en este 2022 retomar realmente este, nuestras vidas y ganar salud, otra es pues seguir hacia las metas como culminar eh, sus estudios en la universidad, otras respuestas, comer más sano para ganar salud y pues hacer sus transferencias en este año a sus diferentes grados o escuelas. Son respuestas que me han dado la misma comunidad para poder hacer cambios en su vida. La pregunta es, ¿por qué nos esperamos hasta principios del año, Alicia? Mira, en principio creo que el ser, el ser humano es como un animal de costumbre y de rutinas y es como vivir, cada uno vive un poco en su burbuja y en realidad eh, el, el COVID nos, que nos mandaron, el COVID hizo que el ser humano se quedara en, en un cuadrado en un cuadrado de 30 metros, de 60 metros, de 80 metros, no importa la cantidad de metros, pero definitivamente un cuadrado para poder mirarse, para poder entender quiénes somos, qué hacemos, mirarnos las manos, mirar las células de la piel, que son las que más, las más grandes, eh, mirar Mirarnos el adentro nuestro, qué hacemos cada día por nosotros, por am amarnos nosotros como personas. No importa si somos gordos, flacos, petizos, altos, rubios, negros, morenos. No importa. El universo está compuesto de millones de seres. Yo nunca me voy a olvidar cuando le decía a mi hija cuando era chiquita, cuando íbamos a una plaza y de repente a un parque y nos sentábamos eh, con una lona arriba del pasto y le decía, mirá que ahí abajo hay montones de seres. Hay montones de insectos. Hay hormigas. Hay bichitos de luz. Pero además hay montones de seres que no vemos. Lo mismo pasa en los océanos, lo mismo pasa cuando miramos las estrellas. Lo poquito que vemos, pero la inmensidad que es. Entonces de repente nosotros somos la repetición a imagen y semejanza de nuestro Dios, ese Dios creador que nos hizo exactamente igual a él, y él creó todo el universo, todo, todito el universo, y nosotros somos un universo adentro, si nos vemos el cordón umbilical, esa forma helicoidal, esa, eh, eh, las, las glándulas, cómo se conectan por tubos, cómo se conecta la, la sangre, que somos puramente líquido, somos más agua que masa. Entonces, de repente, cuando empezamos a descubrir todo eso, empezamos a entender quiénes somos desde adentro hacia afuera. Lo que es afuera es adentro. Cuando mi miramos la inmensidad del cielo... Esa cantidad de galaxias, esa cantidad de estrellas, la cantidad de tierras que, que debe haber por todos lados, de planetas, donde de repente también debe haber gente viviendo, y de repente darnos cuenta que somos más diminutos que una pulga. Entonces cuando nos hacemos tanto daño unos a los otros, es porque no llegamos a amarnos nosotros cuando, cuando realmente no, no, no sabemos lo que significa la palabra amor, la inmensidad del amor, el amor que Dios nos dio para crearnos, y lo torpe que somos como seres humanos, que no podemos respetar ni al vecino, que estamos con la envidia, los celos, el egoísmo, el ego, el ego tremendo, que quiero ser el primero, que quiero tener esto, que quiero tener lo otro. Y en realidad, el instante que es la vida, en la inmensidad de la galaxia, el instante que vivimos, que por ahí vivimos un día, 10 años, 50, 60, 80, 100 años, es un instante. Y qué poco que nos respetamos. Entonces, a partir de ahí, desde muy chiquita, aprendí a sonreír, a reírme de las cosas, a disfrutar desde el momento que abro los ojos. A disfrutar del instante de vivir, a disfrutar todo lo que hay alrededor mío. Voy caminando por la vereda acá en mi casa, en mi barrio, y abrazo los árboles y veo cómo es el tronco y lo acaricio y miro para arriba su copa y me entrelazo con ellos. O sea, hay mucho por aprender. Entonces creo que este espacio de silencio que nos dio el COVID nos hizo vernos, vernos como en el espejo, como en el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. vernos por el agujero, así como te estoy viendo yo ahora, es como un espejo. Entonces, empezar a darnos cuenta que tenemos que aprender a amarnos primero, nosotros, para poder amar al otro. Amar en toda su, su dimensión. Así es. es. Es precioso y maravilloso lo que manifiestas. Realmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. <coughs> Perdón. <coughs> El empezar a encontrarnos, eh, ahora sí que vamos a dar gracias al, a este bichito llamado COVID porque 2020, 2021 20, fueron dos años cruciales que nos vimos hacia adentro para empezar a encontrar a ese ser que se había perdido. A empezar a humanizarnos y valorar nuestros, nuestro tiempo, nuestro momento. Hoy te puedo compartir, yo soy una mujer muy espontánea y estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Yo en el momento que salgo y comparto con la naturaleza, realmente, pues yo creo que sí me dicen que soy loquita porque así estoy. O sea... Voy, le doy las al árbol por estar ahí, por darnos el oxígeno. Y exclusivamente este día estuvo, de muchos días lluviosos atrás, estuvo soleado. Y eran así como las 11 de la mañana cuando voy por mi nieta, que apenas va a cumplir dos años, y la llevé al parque. Y invité a mi hija, pero estaba en sus actividades y bueno, me la llevo al parque a caminar a una vereda entre las piedras y entre las ramas. Es un parque muy, muy, muy precioso que está aquí en la ciudad de Tecate, en Baja California. Y ella maravillada y compartiendo sus pasitos y está en su proceso de, de, de aprender las figuras geométricas ella al ver las piedras, las piedritas, ella iba identificando cuál era una redonda, cuál era una cuadrada, cuál era en inglés, cuál era un tri triángulo, uh -huh. se sentaba, disfrutaba y digo, ¿qué tan simple es vivir? ¿Qué tan simple es disfrutar lo que la grandeza y la magnificencia que digo yo de, de Dios? para poder disfrutar esos momentos. Y caminó 40 minutos. Caminó 40 minutos entre que se sentaba, entre que se resbalaba, pero ella iba feliz en comunión con la naturaleza. Entonces, nosotros como seres humanos, de repente nos hemos olvidado de nosotros mismos. ¿Qué siento? ¿Por qué no lo hago? De repente, el por qué estoy trabajando porque estoy ocupada porque no tengo ganas porque por todos los porqués no somos esa espontaneidad cuando la vida se vive a cada minuto la vida se vive en ese Totalmente. corazón que me da, ya me tengo que ir porque se va a ir el sol porque se van a ir las 11 de la mañana porque ya Está el sol en todo su esplendor y nos y nos olvidamos de disfrutar ese momento por todos los porqués. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este 2022 a lo que yo estoy viendo? Es que el humano se encontró y empieza a ser más humano. Y nos da alegría ver a otro ser humano de pie, porque ¿cuántos seres humanos ya se fueron? Entonces, Exacto. esa maravilla de decir buenos días, qué bien amaneció el día de hoy, buenas tardes, que pase bonita noche, esas expresiones como que las empiezo a escuchar más y eso me está agradando. ¿Cómo ves, Alex? Qué genial, qué genial, qué genial. Mira, en principio, eh, en, yo vivo en una gran ciudad con más de de 3 millones de habitantes y unos 6, 7 millones entran casi todos los días a la ciudad desde la provincia de Buenos Aires. Entonces hay un movimiento importante. Y a veces me siento en un... Hay muchas cafeterías, lugares para tomar cafecitos en Buenos Aires. Eh, es, hay café emblemáticos, muy bonitos y de repente te sentás y empezás a observar a la gente, y bueno, de repente es como que veo un poquito más de sonrisa, veo como que buenos días, buenas tardes, que necesita eh, de a poquito. Yo creo que las grandes ciudades eh, son abrumadoras, la gente anda corriendo de un lado para el otro, desde tomando el, el sub, el, el, el bus, el auto y todo lo demás. Por ahí, en los lugares más pequeños se puede llegar a ver más la diferencia, porque la gente, eh, fíjate vos, que hacen más un turismo rural, una, una casa con, con parque atrás o parque adelante, de, tienen más verde... Por ejemplo, lo que me llamó la atención es que la gente ahora en las vacaciones se ha ido mucho a hacer turismo de estancias, a hacer turismo de playa, turismo de sierras, se ha ido, en la ciudad de Buenos Aires estás caminando aquí por mi barrio y casi no ves gente, porque se ha ido toda a vacacionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Se fue enloquecida para ver esa naturaleza. Y bueno, es muy probable que hayamos aprendido algo. Es muy probable. Vamos a ver en cinco o seis meses cuando la segunda cepa de, esta, de este COVID se vaya, se vaya diluyendo, a ver si hemos aprendido los humanos a ser un poco más niños, así como tu nieta. Volver así a la es. niñez. Así, volver a así la flu daño, a fluir. Claro. O sea, de repente estar sentado una hora en una plaza haciendo nada. O de repente en un parque observando, mirando, leyendo un libro. Eh, son cosas que necesitamos los humanos para poder relacionarnos y para poder interpretar al otro, escuchar al otro y no juzgar al otro. El otro es otro, el otro es mi espejo. El otro es mi espejo y lo que yo le veo de defecto al otro lo tengo que mirar en mí. Así es, así es. Entonces, así es. Entonces, ese no juzgar nos va a hacer grandes, va a hacer que seamos eh, más felices, de no estar pendientes, si el otro se puso un bonete, como te pusiste vos ahora, o si eh, se usa... Eh, ropa apretada o es gordito o no sé qué no importa lo importante es el alma del otro así es. el espíritu así es. del otro la generosidad del otro creo que el 22 nos va a acercar ese número 22 que es un número maestro. es un número importante para todos los que, los que de alguna manera eh, en esta vida hemos practicado o estamos practicando o estamos generando que la gente tome conciencia y tomando conciencia nosotros también. Así que creo que el 22 va a ser un gran salto cuántico para la humanidad. Porque la gente joven, la gente joven, cuando hablas con ellos, tienen muchísima libertad. Y, y se hablan estos temas. Hay mucha gente joven eh, leyendo a los grandes maestros, eh, eh, haciendo talleres de, de, de terapias holísticas, eh, eh, leyendo libros importantes para poder ver qué es la espiritualidad qué significa la palabra espiritualidad entonces hay mucho para leer hay bibliotecas enteras hay videos maravillosos hay una, una película que se llama Creer es Crear que la hizo un mexicano de ahí de tu de tu Hermoso país y que se llama Creer es crear, y en YouTube está. Sí, hay es, que verla, es, hay que verla y hay que empezar a, a, a ojear eh, un poco, eh, observar, observar la naturaleza, tratar de no tirar plásticos a ningún lado. Tomar conciencia de que somos parte. Entonces, son todos mensajes que de alguna manera tenemos que empezar a tomar conciencia. Que el mar es lindísimo cuando está limpio, cuando está cristalino, como pasa en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, en Cartagena. Eh, en el mismo Pacífico hay playas maravillosas, donde el mar es ex exultante, es divino. Y cuando vos entrás a bucear, te ves con un mundo maravilloso, un mundo indescriptible. Lo que está arriba está abajo, lo que está dentro está afuera. Y ahí Así es cuando es. empezás a descubrir, cuando empezás a descubrir quién sos, hacia dónde vamos, qué querés, qué querés, qué quieres de tu vida, cuáles son las experiencias que querés. Sí. La vida en sí misma es bellísima. Es bellísima. Y, y saber disfrutarnos empieza desde adentro sanar todos esos procesos dolorosos por los cuales el ser humano la mayoría pasamos desde nuestra infancia y sanarlos realmente ir por nuestra sanación para encontrar ese ser maravilloso que somos todos los seres humanos somos amor y y de repente nos vemos atribulados, de repente se nos olvida lo que somos, eh, que somos seres humanos para ser humanos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y cuando te encuentras te das cuenta que has perdido mucho tiempo en otros haceres que no te llevaron más que enredarte más en tu vida, olvidarte más de ti mismo y creo que es el tiempo de realmente abrazarnos y sanar ese interior porque desde aquí de nuestro interior va todo hacia afuera y es como miramos el exterior entonces yo siempre digo alicia que cuando uno realmente se vibra en amor y no lo más platicando bonito sino sintiendo bonito cuando uno se vibra desde adentro hace la gran diferencia alrededor en nuestra comunidad porque esa vibración o esa irradiación pues no nada más es aquí dentro de tu entorno sino que estás proyectando yo pienso alrededor algunos 70 mil habitantes alrededor tuyo si no es uh -huh. que un poquito más entonces es muy bonito ir por nuestro equilibrio como aquí tantas personas me dijeron equilibrio y también equilibrio de tiempos y también este pues la pérdida de peso, muchas metas, muchos objetivos para este 2020 2022 yo le llamo un, el número maestro, y pues vamos con todo para, para realizar nuestros objetivos Alicia, para todas las personas que se conectaron y me vieron con este gorrito chistosito, es porque estamos en el primer programa de este año con Alicia, Santiago, este sanadora pránica, creo que vamos a hacer otro programita para que tú nos digas cómo nos puedes apoyar en nuestra salud uh, con tus terapias holísticas. Yo creo que vamos a programar otro programita por ahí en febrero, a mitad de febrero, si tus tiempos y si tu agenda, pues ahora sí que te lo permite, Alicia. Sé que eres una mujer muy ocupada, pero. Híjole, es un, es un gusto enorme, una emoción enorme que siento el poder coincidir y conectar contigo y, y ser empáticas en, en, en nuestros ideales, en nuestras metas, en, en lo que necesitamos, en lo que estamos sintiendo y, y que estamos coincidiendo, ¿sí? que estamos viendo lo mismo. Creo que, que por fin por decir, vamos a ver un poquito de cambio en los seres humanos para poder compartir lo que somos. Acordense de quitarse las etiquetas y únicamente ser seres humanos caminando sobre la faz de la tierra, en comunión con la naturaleza, respetando toda forma de vida y respetándose uno mismo. Es maravilloso este, estar compartiendo en este, en este primer programa 2022, y, este, y hay mucho, hay mucho de qué hablar. Lo único es que agradezco porque de tantas de tantos programas pues empezamos con este pequeño proyecto en noviembre. Cada semana estar pasando temas de valor para la comunidad, este dar un poquito más de nosotras mismas, Alicia, te agradezco el que estés aquí se nos ha acabado el tiempo, algo que quisieras decir para despedirnos. Lo más importante es decir gracias, gracias, gracias, gracias por invitarme, gracias por estar, gracias por compartir, y perdón es fundamental en estos tiempos, pedir perdón a todos aquellos que, que no pudimos, no hicimos, no mmm, estuvo nuestra cuota de egoísmo, nuestra cuota, cuota de ego, eh, es fundamental pedir perdón para limpiar, para sanar, para que nuestro corazón esté más liviano, para que nuestra vibra sea más liviana y sonreír, sonreírle a la vida desde el momento que abrimos los ojos y desde el momento que Dios nos muestra esa inmensidad del cielo. Mirar las estrellas, la luna, las noches de luna que son maravillosas, al lado del mar, al lado de las sierras, en los bosques. Bueno, la verdad que te agradezco infinitamente, me encanta esta empatía que tenemos y empezar el 2022 así, me encanta, fluir. La palabra más importante en este momento, para este 2022, es sentir y fluir. Sentir con el corazón y fluir. Así gracias, es, gracias, gracias, gracias. Gracias a todos que se conectaron el día de hoy. Besitos y la bonita energía hasta Argentina. Y a nosotras, pues, bendiciones Alicia para ti y para tu familia. Gracias por compartir el día de hoy en este programa Viviendo para Sanar. 4 de enero del 2022, hasta luego, bye, de corazón, bye, de corazón. Bye. Un beso enorme, beso, beso enorme. Gracias, gracias, gracias.